Thank you. La cultura, como un concepto abstracto y amplio, que involucra todos los procesos de significación, todas las cosas a las que nosotros les damos un significado, que incluye las artes, incluye muchos tipos de manifestaciones, incluye el patrimonio cultural, todo eso, la cultura, es un derecho fundamental del ser humano. Y así debe ser reconocido, y así lo es internacionalmente, a través de un montón de instrumentos, a través de un montón de, de convenciones en donde se le ve como este derecho fundamental de las personas. En México también lo es, aunque no está muy explícitamente señalado, la cultura es una parte que debe estar reconocida dentro de la ley como esto, como un derecho fundamental, como una garantía constitucional, para que a partir de esto, desde el derecho, desde la legislación, se apoye a la cultura y se obligue al Estado a dar las condiciones necesarias para desarrollarla desde las instituciones fuertes el presupuesto las políticas culturales centradas en el desarrollo en la cultura en la sostenibilidad lo que es el derecho a la cultura se deriva también en otros más bien se configura en otros llamados los derechos culturales en donde se incluye el derecho a a la diversidad, el derecho a pertenecer a una comunidad, el derecho a acceder a la cultura y muchas otras cosas a las que como personas estamos llamadas a que se nos preserven. ¿Cuál es la importancia de que en una constitución esté reconocido el derecho a la cultura? Nosotros hemos hablado, más bien hemos oído hablar de distintos tipos de derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Si no estuvieran reconocidos desde la Constitución, no existirían instituciones tan importantes como las universidades, como el Seguro Social, etcétera. Reconocer a la cultura como un derecho humano hace que el Estado se involucre de forma activa en la creación de instituciones, en la generación de políticas públicas y en la asignación de presupuesto. Pero además desarrolla otro tipo de, de asuntos culturales que ya no son una opción para el gobierno. Ahora, en, a nivel federal, solo está reconocido el acceso a la cultura. Es como tener un edificio y solo tener derecho a entrar, pero no tener derecho a usar todo el edificio o una instalación. La cultura... En, en general debe ser un derecho y en lo particular desglosado este derecho en los derechos culturales como es la diversidad, como es la creatividad, como es elegir pertenecer a una comunidad, como es el derecho a hablar tu lengua, el derecho a involucrarte en la vida, en la vida cultural de la comunidad debe ser parte de nuestra vida y si el Estado lo reconoce entonces puede haber eh, otras, otros tipos de leyes que regulen la gran diversidad de asuntos culturales que puede haber en un estado. En las escuelas de derecho, donde se aprende a ser abogado, muy pocas veces se habla de la cultura como objeto del derecho. Y la cultura, este concepto abstracto, también se puede trabajar como un objeto legislativo, como una materia legal. Por otro lado, en los lugares donde se enseña gestión cultural, en estas escuelas, muy pocas veces se habla del derecho como una manera de gestionar la cultura. La idea es que estas cosas vayan juntas. El derecho puede eh, ser una forma de incorporar a la cultura, para que la cultura sea trabajada desde esta manera y el derecho sea la base para que existan instituciones y políticas culturales fuertes.